testimonio de fe es importante que tu vida se convierta en un testimonio de fe por tu fortaleza espiritual ante situaciones difíciles ante la muerte de alguien en tu familia ante la enfermedad que ha llegado ante los problemas difíciles ser testimonio de fe ante la persecución ante los escándalos también y el mal testimonio de tantos creyentes en la iglesia. A pesar de eso, ser hombre, creyente, mujer creyente de fe, de fe fuerte, de fe poderosa, que te conviertes en un testimonio de fe en tu casa y en tu comunidad. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo.